Para todos los compañeros del M-19, comienza un largo camino. Alcemos la frente y echémonos a andar. El gobierno nacional y el M-19 coinciden en que el país no puede ser espectador de este proceso. La paz podrá alcanzarse con el compromiso de todos los grupos y sectores sociales. La Subdirección de Recursos Educativos invita a la presentación del documental De las Armas a las Aulas, La Universidad Pedagógica Nacional y la Formación de Excombatientes 1991-1996. Un reconocimiento a los educadores en tiempo de paz y reconciliación que se realizará el 27 de abril a las 12.45 de la tarde en la sala Filbo F en Corferias.